La paca común, lapa o tepes La paca común, lapa o es una especie de roedor istricomorfo de la familia Cuniculidae. Vive en las proximidades de los recursos de agua en los bosques tropicales desde México y Centroamérica, pasando por Paraguay y el norte de Argentina hasta el nororiente de Uruguay, a menos de 2.000 metros sobre el nivel del mar. El género tiene otro representante, la paca de montaña, que habita los bosques de montaña andinos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Está incluido en la lista de preocupación menor, dada su amplia distribución, presunta gran población, la aparición de una serie de áreas protegidas, y porque es poco probable que su población disminuya a casi la velocidad que obliga a calificar para su inclusión en una categoría de amenaza. Sin embargo, las extinciones locales han ocurrido en el sureste en un ámbito de distribución debido a la destrucción del hábitat. En el sureste de México es cazado y utilizado como alimento. Se conoce también como paca, guartinaja, guanta, tinajo, chilo, guagua, molón, coruga, majaz. Tepescuintle, Guadalilla, Conejo Manchado o Lapa. En el Centro de México es conocido como Tepescuintle, que es la forma castellanizada del nombre Nahuatl, significado perro de montaña, ya que Tepet significa montaña e Iscuintli perro, aunque lejos este debe ser un cánido. Por este nombre es conocido también en Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica. En Nicaragua es llamado guardatinaja, en Panamá es conocido como conejo pintado, en la península de Yucatán se le conoce como jalep, en Perú se le conoce como majas y picuro, el madre de Dios y la selva central, y en Bolivia es conocido como hochi pintado, en Colombia se le conoce como guardatinaja, guagua, lapa o chilo. En Paraguay se le conoce como tapir. En el Ecuador se le conoce como gualilla, paca o guanta. En Venezuela se le conoce simplemente como lapa. Su cuerpo mide entre 60 y 79 centímetros de longitud y la cola de 2 a 3 centímetros. Pesa entre 7 y 10 kilos. Está cubierta por un pelaje híspido de color pardo o anaranjado con bandas de manchas blancas redondeadas. La cabeza es grande y las mejillas son abultadas. Las orejas son cortas, marrones. las vibrisas son largas, los ojos son grandes y bien separados. La gestación dura de 145 a 155 días. Las características de este animal pueden variar según la zona en la que se encuentre. Tiene hábitos nocturnos. Se alimenta de vegetales, tubérculos, rizomas, vástagos, hojas, semillas, frutos. Pasa el día en su madriguera, construida en varias salidas disimuladas por el pollaje. Es una excelente nadadora. Puede ser intermediario de Echinococcus bogelli, que causa hidratitosis poliquística. Es un importante animal de caza para tener su carne, lo cual se considera una amenaza para la especie, al igual que la destrucción de hábitat que ocurre en varias áreas de deforestación. En Costa Rica es una especie silvestre protegida, su casa está prohibida y en Panamá la casa está regulada por la Autoridad Nacional del Ambiente, entidad que se encarga de velar la integridad de la fauna y flora nacional. No obstante, en estos países, así como en la cuenca de la Amazonía peruana, se le cría de manera semidomesticada, dada la calidad nutricional de su proteína y la poca grasa que acumula. Es una fuente de proteína cuyo uso es importante para las poblaciones indígenas que habitan las zonas montañosas de Costa Rica y Panamá, donde su explotación se ha venido realizando de manera sostenible con el ambiente por miles de años. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.